Gran preocupación entre residentes del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo Ante el visible deterioro de sus calles Esto ante la mirada indiferente de las autoridades Esta calle aquí mismo, esto aquí esto no sirve, esto hay que darme una ayuda como quiera que sea Si no, vamos a ver si, si no me dan ayuda, gato, o hasta un paro hagamos Ay, ay, esto es una laguna todo esto cuando llueve, esto es una laguna Esto para acá no sirve Ay, sí, demasiado mofuelta este y polvo Transitar por esta vía de acceso que conduce al centro educativo Hernán José Sánchez se torna complicado cuando llueve. Porque el gobernador quedó de pasar y que siempre venían y nunca han hecho nada. Claro, aquí afecta demasiado el polvo, aquí no se puede estar ni en el frente. Esto es todo, esto está dañado aquí. Claro, los niños no aceptan, no hacen nada. Pues como está. Cuando llueve, tú ves ese aplaco ahí polvo un rato, pero también hay lodo. Se aplaca el polvo, pero queda el lodo. No, esta calle está en un, una situación inhabitable. Aquí no se puede transitar. Normalmente cuando cae una harinas no se puede transitar. Entonces, le hagamos un llamado al gobernador, que se recuerde que, como he prometido esto, eh, que se recuerde nosotros acá, que tenemos eh, este asfaltado pendiente. Y como el presidente ya está supuestamente que viene a inaugurar algo por acá. Queremos también que nos arregle esta calle del camino al liceo, de aquí de Proyecto Aguayo, que son 500 metros, y como él lo prometió, queremos que lo cumpla. En numerosas ocasiones, los residentes han denunciado ante la gobernación, la alcaldía y el director del distrito, y hasta la fecha todos se han quedado en promesas incumplidas. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.